Y le damos la bienvenida a ella Que es un montón que no la tenía Se acordó un pasado Sigan la primera Nadia, Arabi la Nadia, a la Bicati Nadia por aquí, Nadia por allá Ay, oh. oh. oh, oh, se todo el sí, Está full, ¿no? Está full, está full. ¿Cómo? Aprovechenlo cuando está así. Claro. ¿Cómo ¿Cómo? Para que ¿Cómo? lo haya inspirado, cuando digo, no cuando sé. Está así, oh, ¿no? Cuando está bueno, así, me está así, que... Bueno, que la creatividad viene así por momentos, no estamos todo el tiempo A creativo. mí me da muy seguido, fíjate. Ah, bueno, muy bien. Eso está bueno. Avisá, habitualmente como ¿Se escuchó la droga? En la tribuna, se escuchó la droga. nadie igual es interesante lo que vamos a hablar porque por ahí te sirve, Ajá. Es el tema de las distintas terapias, que no es lo mismo, digamos, la Terapia que me puede servir a mí, que te puede servir a vos O que te puede servir a ama o a Cata ¿no? Totalmente, bueno vieron una parte que ahora está como muy de moda Esto de las, en las series y en las películas Ver las terapias sí no Como ser mi otra yo, que está en Netflix uh -huh. Que eh, tiene que ver con las constelaciones Entonces hoy día vamos a tratar de echarle luz un poquito Por qué a personas les sirve más Una especie de, una tipo de terapia uh -huh. Y a otras les parece, no, en serio Me voy a poner a llorar sí en claro. la... ¿Sí? Descreío, Esto tiene que ver, total. claro, descreído total Tiene que ver con el formato de cada uno uh -huh. sí Y aquello que eh, me sirve a mí, quizás al otro no le pinta tanto. Claro. ¿sí? Esto tiene un poquito que ver con lo que venimos hablando en los encuentros anteriores, con el estilo de pensamiento que yo tengo. Uh -huh. ¿sí? Entonces, si yo soy más lógico y soy más que necesito que me digas de dónde viene esto, una terapia del tipo más vivencial quizás no me siento tan cómodo, ¿sí? Entonces, ahí yo me tengo que ver en dónde estoy parado con el tema que quiero trabajar o que quiero tratar, ¿sí? Si estoy más en un tema de que me está pasando muy emocional, y bueno, tengo que buscar terapias que me, que me sirvan desde el punto de vista emocional a resolver aquello que quiero resolver. Ahora, si tengo un tema más mental de, de lo que yo me digo, tengo que buscar terapias que acompañen, digamos, un poquito más desde ese lugar. ¿sí? ¿Y no puede ser, tal vez, que eh, cada cosa tiene su tiempo? lo que yo siento que hoy no me sirve o no me llega o no me es suficiente, capaz que necesito procesar determinada información como para que llegue sí, esa terapia. Sí, por supuesto que sí, obviamente, pero igual en ese sentido también a veces pasa que no me siento cómodo con el estilo de terapias, por ah. ejemplo. Hay terapias donde revivís la emoción, donde sí. revivís el impacto emocional que tuviste en su momento. <coughs> por ejemplo, uno de los que lleva adelante, esto es Jorodowsky, que está en Chile, que es un actor, que llevó adelante una metodología que hace como una dramatización del hecho, ¿Eh? en donde la persona hace un proceso terapéutico reviviendo el hecho. Hay gente ¿Actuándolo? que está actuándolo, claro, y que la gente que está alrededor hace toda una puesta en escena para que eso suceda y la persona pueda resolverlo en ese momento. ¿Como que una no, constelación? Es como una constelación. Ah. Se llaman actos psicomágicos, por sí. ejemplo, esos. Uh -huh. Entonces, Jorodosky tiene esa metodología. ¿Pero cambia algo de lo que hizo o nada más revive exactamente? Revive y cambia. Obviamente, uh -huh. en el acuerdo, en el ejercicio que está armado y hay un guía, ¿no? En ese caso de Jorodosky uh -huh. o hay gente que obviamente lleva la metodología, hacen como un acuerdo y la persona hace un movimiento que le permite cambiar esa realidad que en ese momento quedó de una manera, ¿sí? Pero hay gente que no está cómoda con eso. Uh -huh. Gente que, imagínate. Cuando tiene que ponerse a actuar una situación o revivir una situación, prefiere que no, ¿no? Prefiere otro tipo de terapia. Uh -huh. Igual Nadia debería asesorarme antes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que sí. no conozco de terapia, no sé cuál... ¿Cuáles Exacto. hay o cómo son? Entonces que debería preguntarlo antes. Exactamente, creo que un poco el, el mensaje que hoy traemos con esta propuesta es que averigüen, uh -huh. pregunten. No, porque una amiga lo hizo, uh -huh. me claro. dijeron que está bueno, bueno, ¿de qué se trata? Hoy en internet te podés meter y vas a, con, vas a tener la descripción exacta de qué es, vas a tener ejemplo, videos claro. en YouTube, uh -huh. o sea, podés averiguar, ¿sí? Para ver exactamente, a ver en qué lugar estás mejor, para no quedar en esto de que hay un montón de gente que ha hecho un montón de cosas... Y ya está cansado de claro. hacer un montón de cosas, ¿sí? Uh -huh. Y también hay algo que es importante que nadie nos dice. Es que una vez que vos haces un abordaje una terapia, tenés que hacer algo distinto después. Ah. De nada sirve que te sentés a llorar o a trabajarlo o no llorando, por ejemplo. A trabajar una situación y llegues a tu casa y, y sigas en la misma mismo. situación. Y aparte está bueno que lo que decís porque hay mucha gente que está con un psicólogo eternamente durante años pensando que ya se va a sentir mejor. Y ni siquiera se anima, no digo de terapia, digo de psicólogo o de psicóloga. Sí. En eh, Animarse a quizás cambiar de terapia también. Sí, hacer un cambio también, porque te da cosas, porque hace mucho que trabajas. Y uh -huh. también hay algo importante, y esto siempre en un contexto que, como siempre lo decimos, no hay una patología, ¿sí? que sea porque quiero mejorar o quiero estar bien, es que una vez que yo siento que la metodología o lo que yo elijo se apodera de lo que yo voy a hacer o no hacer... Ahí me tengo que frenar y ver qué está pasando. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada ni nadie uh -huh. tiene que, si voy a tal terapia me siento mejor y si no lo hago no me siento bien. Ahí hay un límite. Ah, ok. ¿Sí? Okay. Es como que vos tenés que todavía tener el poder de poder decidir ir o no ir. Uh -huh. No, porque vayas te vas a sentir mejor. Pero ¿sí? también hay una realidad, cualquiera sea la terapia que hagas, cuando la experimentás, evoluciona En, en un gran mejora. porcentaje, no lo sé cuál, pero digo, te sentís mejor, porque ya estás haciendo algo por vos. Por supuesto, el movimiento es, lo estoy haciendo por mí, pero por ahí ha, pa ha pasado personas que, ¿para qué hablo con mi terapeuta y veo a ver ah, qué hago? No, no, no, no, ah, claro, no, eso no. Y también va mucho ¿Sí? eh, con lo que se Cata el profesional, porque quizás el psicólogo de Cata, eh, ella se, se siente muy cómoda y yo voy, y la verdad que no, no, pego, no tengo piel algo y digo, che, ¿cómo? Si Cata se siente bien... ¿Yo por qué no? Totalmente, también tiene que ver con esto del estilo, de cómo soy yo Si soy más lógico, si soy más emotivo, más creativo No, Hay, hay psicólogos que son más expresivos y otros que te miran así más serio uh -huh. Y por ahí vos necesitas una contención y capaz que el psicólogo es más de escuchar Entonces siempre te tenés que sentir cómodo claro. con lo que vas a hacer, siempre Y siempre digo que también hay que elegir, poder elegir qué quiero hacer y qué no quiero hacer y hasta cuándo uh -huh. Creo que está bueno también esto de los acuerdos, bueno, vamos a trabajar hasta acá Sí, y esto va, lo vas a resolver, vamos a ir viendo cómo estás sino no que te, et, estás eternamente en una terapia y, uh -huh. ¿y cuando vuelvo? ¿Y claro. cuando vuelvo? En realidad yo creo que lo más importante es recuperar ese poder personal uh -huh. de ir evolucionando no y poder ir cambiando cosas, pero a la vez cada vez que salgo poder hacer algo distinto, un movimiento distinto que me lleve a estar mejor. ¿no? ¿Y hay edades para hacer distintas terapias? <coughs> Porque hay algunos que nos agarran un poquito más grandes, <risa> no. que empezamos a investigar todo esto. Yo digo no nunca, otro por que ejemplo, nunca. A ningún nunca tipo he hecho de terapia nada. ni psicóloga, ni. No, ahora se explica <risa> ahora, ¿sí? ahora entiendo los amadramas. <risa> no, no. <risa> nunca, nunca, ni cuando me pisó el metro a el auto, jamás. No, Bien. nunca. No, hay Debería personas ir. que no. Por ahí, por ahí, quizás. No hay edad. La verdad no edad. que no. Y, y lo que me encanta es que cada vez más chicos, más chicos, piden. Ir. Una mano Pero una mano, no, claro. ni siquiera ir a terapia No sé, la otra, una nena de 12 años Quiero conocer mi nuevo yo esa fue la frase, 12 wow, años. Y yo dije, ¿y qué es tu nuevo yo? Bueno, eso estamos claro. descubriendo, ¿no? O por ahí chicos de 20, 22 años, no, no sé, esto que estoy viviendo no me gusta. Claro. ¿sí? Hasta inclusive he tenido chicos de 20 años, mira, mi familia cree que para tener dinero, así literal, sí. me tengo que estar trabajando Sacrificar. 24 horas, 7 más o menos. ¿sí? Claro, como y él dice, no, claro, uh -huh. y esto no está bien y siento que no está bien, lo quiero trabajar. 20 años. Entonces, bueno, los chicos se están adelantando. A y se habla más güey, además del de tema. Sí, sí, se animan a más. Eso es genial. A mí me encanta que eso Y qué bueno no quedarse con lo que te dijeron tus viejos en su momento, ¿no? Que ellos obviamente siempre pensando que era lo mejor para vos, pero te, te dejan cada uh -huh. pensamiento suyo que es de ellos y les pertenece, que te por ahí te bloquean a vos en un montón de cosas, ¿no? Sí, que les pertenece a ellos y pertenecieron a la generación. Claro. No Nadie puede ¿Y ser si para que atrás? haya gente que no tenga nada absolutamente que resolver eh, en su cabeza. Digo, porque hay gente que nunca en su vida hizo terapia eh, y cuando, como ama, y yo digo, wow, o sea, puede ser que tengan eh, una no, mentalidad... Justo ese ejemplo? El bueno, ejemplo. bueno, justo el <risa> ejemplo, no, no, no, no, no. Lo queremos, pero no es por ponerlo en la cena Quizás cualquier persona que nunca ha hecho terapia... Tíremelo a ver ahí con todos los leones. Vamos. No. A lo mejor, ama... No, me vivo! Pero vos, ¿Cómo? ¿cómo me vivo? Igual Gracias tenés una ir. personalidad que de repente vos exteriorizás todo. Claro, esta, y a lo mejor... Hay, hay personas que, es verdad, Cata, lo que vos decías, hay personas que en esto que son más frontales, en el sentido de cómo llevan la vida adelante, cómo resuelven, salen, no necesitan quizás un proceso que uh -huh. de a ver qué me pasa. Sí. Inclusive hay personas que vienen a una sesión y, y lo entienden, hacen un movimiento, movimiento me refiero a una acción distinta y listo, salieron. ¿eh? Claro. No Qué se guay. necesita entonces, ¿Quién sí, no de ir. ¿Quién no, no enroscarse. Yo sí. confío mucho a la gente Exacto. que no hace terapia, chicos. Bueno, bueno, bueno. Eh. ¡Eh! Sí, porque es verdad, para mí es eh, fundamental No, voy a empezar, voy a empezar Pasa que... Eh, no, no porque trabajamos, el terapeuta se jubil te, te No, no me gusta mucho hablar a Claro, ¿por dónde arrancar? Claro, y la oh. sesión dura, creo que una hora, 40 claro, minutos una hora Según el estilo, sí Me hubiese gustado mucho ser eh, psicólogo, de profesión, digo uh -huh. Mirá Sí, bueno, sí mirá y tomar un tecito, charlar asesorar. Pero la, el tema no, no, es que tenés bueno, que, que dejarlo hablar a la otra persona, la Ahí estaría complicado. Es claro, claro, La asesoría es distinto a que alguien va a dar... Aparte, le superarías todas las cosas que le pasas si las superás. <ríe> voy a poner a consultora. <ríe> Pero de, es de verdad consejos. lo que decías nadie con respecto de que cada vez más chicos, y con esto vamos cerrando, eh, están como averiguando qué quieren, qué les pasa y no no se involucrar un poco con lo que nos dijeron que teníamos que hacer eh, y me parece que el coaching también ha ayudado mucho no por ahí de sí. decir voy a una terapia voy a la psicóloga, por ahí da un poquito más de cositas, no entiendo por qué, porque aguante la terapia, pero eh, por ahí de decir voy a un coach, se siente distinto son formatos, diferentes, son formatos diferentes y por ahí también está más alineado quizás con lo que los chicos quieren que es salir a la acción okay. no dale yo quiero ver cómo resuelvo esto Claro. ¿sí? y hay gente más grande que también que está repodrida de hacer de la la terapia y, y de repente dale, ya está, quiero claro. resolverlo. Resolverlo. Entonces, bueno, todo es bueno, todo funciona cada uno en su formato, pero siempre eligiendo y estando cómoda con la persona con la que claro. voy a estar en terapia y yo mismo con la metodología. Me encantó, Nadia Ay, Arabi. Arabi. Katzi, ¡Fuerte el aplauso, señores! Gracias. Vamos a subir esta entrevista, por supuesto, a nuestras redes, arroba para todo TV. Muchas gracias, Nadia. Siempre gracias, un placer sí. tenerte. ¿eh?